Los Tucanes de Tijuana Los Tucanes de Tijuana es una agrupación de música norteña, creada en la ciudad de Tijuana, Baja California, en el año de 1987. Su música de ritmo rápido y energizante, como el Tucanazo, ha atraído la atención del Ministerio de Turismo de la República de México, que a través de su agencia de publicidad, le pidió a Mario Quintero Lara que escribiera una canción. México es tu home, México es tu casa, para promover el turismo en México. También son la primera banda regional mexicana norteño en ganar un premio internacional de cine recibiendo un Ankenfield Award en el Festival Internacional de Cine de Mónaco en noviembre de 2007 por un documental musical. También un Latin Grammy en 2012. Es la primera banda de música regional mexicana en participar en el video de apertura del Super Bowling. Son 12 veces nominados a los Grammy y han recibido numerosos premios musicales en México, América y Europa. Han vendido más de 15 millones de álbumes y se enorgullecen en destacar entre sus logros varios discos de oro, platino y multiplatino. Han llenado Lugares de alta capacidad en los Estados Unidos y México, como el Estadio Dodger, el Astrodome, el Estadio Azteca, y han tenido conciertos en el Central Park de Nueva York. Y el Zócalo plaza de la Ciudad de México, donde las multitudes superaron fácilmente a 120.000 fans. Los tucanes de Tijuana tienen de 120 conciertos por año. Más de 5 millones de asistentes han disfrutado de sus conciertos además de sus actuaciones en los clubes de streets del Valle de Texas. Los Tucanes de Tijuana es la única banda regional mexicana que han podido colocar simultáneamente seis canciones en los Top Latin Álbums de los Billboard 1996-1997. Es el único grupo mexicano al que se han dedicado portadas principales como Los Ángeles, Times, The Wall Street Journal, San Diego, Tribune, Semana de Noticias, Semana de Estados Unidos, People, Nueva York, Times y Diario, Reforma en la República Mexicana. La mayoría de ellos nacieron en Sinaloa y fueron a Tijuana para empezar a tocar sus primeras canciones. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.